Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos enfrentamiento de Equipos 2021 ¿Por qué hago el video hoy? Bueno, porque justamente el evento comienza el viernes 29 de enero A las 9, y como lo dice mi celular, hoy es viernes 29 de enero eh, Y ha comenzado el evento a las 11 de Central y a las 12 de ET No sé qué es, ET la... Eternal Time, no tengo idea eh, East Time, que me parece que es hora del Este, ¿no? Bueno, no sé, estoy tirando fruta. Estarás pensando, wow, esa fecha está muy cerca, sí, es hoy. Y no puedo decir eh, a qué equipo unirme. Bueno, no me puedo decir, ¿no? Aprende a leer, Hernando. Estamos aquí para ayudarte, al igual que nuestros más notables contribuidores de la comunidad. Pero primero veamos, eh, veamos a nuestros copitanes. Copitanes. <risa> hoy estoy tremendo para leer, chabón Bueno, está Tragic Loss, eh, eh, Cabash Mechanic y CMDR, guión bajo a F. Eh, la verdad que no, no la conocía la otra vez Sinceramente me, me dijeron, che, ¿cómo puede ser que no conozcas a CMDRF? Bueno, eh, no la conocía pero. Bueno, no tengo la obligación de conocer a todo el mundo eh, Así que bueno, la, la, la conocí eh, Bueno, acá tenés los diferentes equipos, ¿ves? El de Tragic, el de Cap match y el de CMDR eh, Bueno, yo estoy acá, ¿no? Por supuesto, yo me metí en este... acá estoy yo Nando Capo, eh, con mi canal de Twitch, no sé por qué me decían de Twitch y no el de YouTube Ah, por las... bueno, no sé, no tengo idea eh, Está también el señor Vergara21 que anda por ahí también en mi equipo Así que estamos apoyando al equipo de CMDRF eh, Sintoniza para ver batallas espectaculares y brutales de 7 contra 7 de nivel 10 Con la participación de tus contribuidores de la comunidad preferidos Asegúrate de participar de las actividades porque habrá regalos increíbles Bien bueno, eh, transmisión, acá te pasan los, los horarios de las transmisiones... Eh, bueno, ahí te... Todos los horarios, básicamente. Los capitanes de equipo también transmiten, claro que sí. Eh, cada capitán de equipo tendrá su propia transmisión. Asegúrate de unirte a nuestro chat de enfrentamiento de equipos en el servidor oficial de Discord durante la fase activa del evento para poder entrar al canal especial de tu capitán. Disponible el 29 de enero, por eso lo estoy haciendo hoy mismo al video. Eh, para que esté todo muy, muy fresquito y esto es todo lo que va a estar pasando en el día de hoy y, y, y en adelante, ¿no? Por supuesto. ¿Para qué querrías hacer esto? O sea, ¿por qué me uniría a un, a un equipo? Bueno, para jugar con ellos, básicamente el 29 de enero, el 3 de febrero y el 5 de febrero alrededor de las 14 PT, 16 Central Time um, y 17 ET podrías tener la, posi la posibilidad de jugar en pelotón con tu capitán para tratar de ganar el enfrentamiento de equipos 2021 Además podrás conocer a otros compañeros tanquistas de tu equipo y a tus contribuidores de la comunidad preferido Así que no te lo pierdas Bueno, acá tenés la opción de unirte al servidor de Discord eh, clicas ahí y te lleva directamente a la, a, directamente a la página Lo has saltó que no, no, no hay mucha vuelta que darle Y conocer a los capitanes de los equipos Si quieres conocer mejor a nuestros capitanes No te pierdas el siguiente episodio de Working, eh, Working as Ended Intended hoy <risa> no bueno, estoy leyendo bien En nuestro canal eh, oficial de Twitch el martes 2 de febrero a las 14, 16, 17 Donde Tragic Loss, eh, Caballo Mechanic y CMDR jugarán juntos Um, así que bueno, eso chicos Ahora vamos a ver un poquito del video que también está en la página de, de, de Obviamente de War of Tanks El videito de YouTube Así más o menos ven de qué se trata el evento Porque tal vez alguno no esté enterado, no lo sepa, no le importa, lo que sea Bueno, entonces directamente vamos a meternos en eso Bueno amigos, entonces vamos a ver el videito Como les dije recién, eh, para que más o menos entiendan de qué va esto, ¿vale? Vamos a darle play no más Enfrentamiento de equipos Elijan a sus favoritos en el cliente del juego, equipo Cabbage Mechanic, equipo Commander AF o equipo Tragic Loss. El registro para los equipos inicia el 29 de enero. No podrán cambiar de bando, así que elijan con cuidado. Ganarán puntos en las batallas que contribuyen tanto al progreso personal como al del equipo Por cada victoria ganarán 5 puntos Si pierden, los puntos se distribuyen según experiencia ganada Los mejores 3 jugadores según experiencia ganada obtienen 3 puntos Los siguientes 2 obtienen 2 puntos Y los jugadores del sexto puesto y del séptimo puesto solo obtienen 1 punto okay. Subirán un nivel por cada 70 puntos de progreso personal Recibirán una caja de suministros con objetos valiosos por cada nivel que alcancen también pueden obtener emblemas, inscripciones, chapas de identificación, calcomanías y un estilo especial de recompensa. Algunas etapas de progreso incluyen vehículos de alquiler adicionales. Si llegan al nivel 10 del progreso de equipo, recibirán una recompensa final cuando termine enfrentamiento de equipos. Un comandante con la apariencia y líneas de voz del capitán al que hayan apoyado. Todos los comandantes tendrán la pericia sexto sentido entrenada como pericia a cero. El comandante del equipo ganador tendrá tres habilidades o pericias desbloqueadas. El comandante que haya alcanzado el segundo lugar tendrá dos. El comandante que haya quedado en el tercer lugar tendrá una habilidad o pericia desbloqueada. También podrán comprar los estilos 2D de asalto y las calcomanías de todos los participantes de enfrentamiento de equipos La razón principal para ganar puntos es la victoria <ríe> Me reí, no sé si la conocen a Melu Baicaba Que es una chica que postea mucho eh, en Face en, en el Face digamos, de, de Watt y en los grupos Decían eh, que se parecía a ella y realmente por las imágenes que a veces muestra a ella No la conozco personalmente obviamente Pero es muy muy parecida a, a, a Melu Baicaba yeah. En enfrentamiento de equipos 2021, habrá un coeficiente de corrección. Se aplicará a los puntos de equipo una vez al día, según la cantidad total de batallas. Este sistema mejorará las posibilidades de los equipos que tengan menos participantes y potenciará la actividad de los jugadores. Está bueno para equiparar digamos, el nivel. Si tal vez un equipo de los tres tiene mucho nivel a nivel jugadores, eh, tiene mucha habilidad, eh, es como que va, equipando un, un, va nivelando un poquito para que no sea tan abusivo. Verán el coeficiente en la lista del equipo, y este se actualizará diariamente luego de que se aplique al final el horario estelar. El temporizador que hay arriba muestra el tiempo que queda hasta que se aplique el coeficiente. Okay. El equipo que tenga más puntos gana, pero tendrán que luchar para ganarlos. Las batallas se jugarán en un formato de 7 contra 7. Lucharemos. En encuentro, y solo en vehículos investigables y de coleccionista. 7 contra 7, Ve vehículos investigables y de coleccionista. Nivel 10, lucharemos en las playas, en los parques, en los bosques, en todos lados. ¡Nunca descansaremos! No se permite tener más de un pelotón y una artillería por equipo. El sistema de emparejamiento intentará armar equipos con no más de tres vehículos del mismo tipo, excepto por la artillería. La artillería, los tanques ligeros y los vehículos con ruedas se equilibrarán simétricamente siempre que sea posible. Si alguna vez un, sale un evento de acá con los CC de, de SA, digamos, de Sudamérica o de Latinoamérica, mejor dicho, no tiene que haber arti. En, en mi evento no hay arti. Es eh, anti-art. Mapas a jugar estarán limitados. No se preocupen, si no tienen un vehículo de nivel 10, cada jugador que se una a un equipo recibirá un vehículo de alquiler de nivel 10. Bien. A medida que ganen puntos, podrán obtener más vehículos como esos. Hay vehículos para todos los gustos esto ya sé que ahí ya se viene polémica porque muchos van a decir bueno pero un chabón que empezó a jugar hace 15 días le van a dar se mete a un equipo y le van a dar un tanque de nivel 10 que no sabe cómo usarlo no sabe cómo se cuáles son de, las formas de, de, de utilizarlo de sacarle ventaja de ver eh, de, bueno todo lo que involucra a jugar al World. no y otros van a decir no está bien eh, que a un chabón que empezó hace 15 días le den como para que se vaya fogueando en un evento y después en las batallas aleatorias haya un poquito más de nivel. Eh, yo estoy más de ese lado, digamos. De que creo que todos tienen la posibilidad de, de, de jugar a un evento. Y hay que dársela. No, no pasa nada. Es, es, es un juego, chicos, y es para divertirse. O sea, si empezaste a jugar hace 15 días. Y tenés solamente hasta nivel 6 en el juego, ponelo, nivel 5. O lo que sea. Eh, vas a poder tener un tanque el Wansu eh, 111 5 a para utilizar en, en batalla de tier 10, en batalla de, de, de equipos. Además podrán ganar puntos en batallas aleatorias. Completen misiones especiales por daño y experiencia en vehículos de niveles 4 al 10. Las misiones se actualizarán a diario. Recibirán una medalla especial cuando completen la misión especial. Hay misiones de vehículos de nivel 4 a nivel 10. Estén atentos a la, a la barrita de misiones. Barrita. Los capitanes de equipo también los ayudarán a conseguir puntos. Ya que pueden usar pericias especiales que solo ellos pueden activar Existen seis pericias semejantes y cada una les permite ganar más puntos durante un cierto periodo de tiempo Esto está bueno, presten atención, más que nada hice el video O sea, vimos este video por, por esta parte de ahora que se viene Fíjense las pericias que tienen para, para este modo Inspiración es una pericia que otorgará el doble de puntos personales y, según la posición del capitán en la tabla, también muchos más puntos de equipo. Batalla intensa dura una hora. Otorga una bonificación doble a los puntos personales y de equipo si el equipo gana en los primeros cuatro minutos de la batalla. La pericia acercamiento prudente aumenta la cantidad de puntos si el equipo gana la batalla sin perder más de dos vehículos control territorial duplica la cantidad de puntos al ganar una batalla por captura de base ataque frontal activa un desafío de equipo deberán ganar una cierta cantidad de puntos en una hora y en equipo si lo logran ganarán muchos más puntos para esta pericia, el multiplicador de puntos de equipo funciona de la misma manera que para inspiración y depende de la posición del capitán en la tabla Finalmente, la pericia lluvia de fuego otorga puntos adicionales por destruir todos los vehículos enemigos. Todos los jugadores podrán ver qué pericia está activada, pero recuerden que mientras haya una pericia activa, no podrán usar otra. Pero para ¿y si varios jugadores tienen activadas una pericia? Yo activo una y otro que sale también de, de mi equipo tiene otra pericia activada. Todas las pericias, excepto asalto frontal, se pueden activar dos veces por día. También podrán unirse a enfrentamiento de equipos si el evento ya ha empezado. Si se unen a un equipo que esté en último lugar en ese momento, recibirán una bonificación especial. Se activará en el segundo día de enfrentamiento de equipos y otorgará el doble de puntos en las primeras 10 batallas. Recuerden que no podrán seleccionar un equipo después del 4 de febrero. Comienza la lucha para descubrir quién tiene derecho. Bueno, bla, bla, bla, bla, bla. bla Bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Básicamente, ya saben, eh, tienen pericias, es un nuevo modo, enfrentamiento de equipo, 7 siete contra 7, siete, nivel 10. Eh, tenés, eh, creo que son 6, si no las conté mal, 6 tipos de pericias en las cuales te van a subir la puntuación, digamos, para subir el nivel y que tu equipo tenga mayor... Eh peso digamos dentro de la tabla y eh, empieza hoy y te vas a poder inscribir hasta el 4 de febrero máximo no se cuelguen no se distraigan porque eh, el evento está bueno va a estar divertido y encima pueden ganar muchas cosas como vieron ahí en la barra de progreso en la cual pueden sacar eh, calcomanías inscripciones tanques de alquiler eh, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bueno eso les mando un beso gigante, cuídense Déjenme abajo en qué equipo se van a poner ustedes eh, Así si los encuentro en batalla Nos daremos duro y parejo Nos daremos un par de piñas <ríe> Con mucho amor siempre Los quiero mucho, cuídense Les mando un beso gigante Y nos vemos en la próxima Al otro faut. Chau chau